Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube Oxlack Investigador Únete al Team Hola gente, me desperté el día de hoy y me encuentro con que mi bandeja de mensajes está completamente llena de personas que me dicen que ayer durante una sesión de Ouija le sucedió algo muy extraño a España. En un principio no me lo tomé como tan en serio Pero después me mandaron el siguiente video Vamos a verlo España, okay. ¿Sí? hay un no, problema no, ¿sí? de electricidad aquí estoy. Sí, <risa> Traten de no mover la vez. <coughs> ok, no me pongan los codos porque ya estoy muy cagado de miedo No, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, ok ¿Quién preguntar tengo... a alguien? Que el demonio se divierte con es que la lengua No, no, no se apoye Ok Para que sí sea ¿Hay alguien ahí? ¡No mamen Güey, yo no me eso. Pero no se está moviendo el triángulo Por favor, enfoquémonos en esto el... okay, ok, ok, ok, ok sí Que los cambios de voltaje No me saquen un pedo, güey ¿Alguien quiere platicar con nosotros, por favor? Si, si es que no, díganos que no, no hay bronca Hay alguien aquí? Hola. ¿Quieres hablar con nosotros? Tú, Glifas Luser, te prohíbo estar diciendo no preste. No, no, no, no No, sé si alguien se recargó, o sea, se movió. Sí, no, se recarga, por favor. No se recargó. Te veo muy con los. perdón, ya, ya, ya, ya, no, no, no, qué bueno que no hay güey! qué tal? Alguien quiere platicar con nosotros, por favor. Oh, de plan. No mames, se está apagando. Se está moviendo, se está moviendo. No se está moviendo, no se está moviendo. Seguro es que nadie le está moviendo. Nadie le está tocando. ¿Tú no le estás tocando? No es Ruan. Te juro que no. Por lo los dos, güey, Por favor, no se recarguen la mano. Pet, neta. Sí. ¡No! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Se está moviendo. ¿Alguien quiere platicar con nosotros? muy ¿Sí no? ¿Nos puedes contestar sí o no? Ay, güey, yo creo que. ¿De verdad no lo movieron ustedes? Pero, pero que sí ya sentí... estoy muy calado. Sí, sentí un... algo que lo movía. Güey. ¿Hay alguien ahí que quiera platicar con nosotros? Sí, los cuadros, los cuadros. Los cuadros. A ver, está bien. Muy... Ay, Dios, a mí ya me está dando cosita, la verdad. No se ve, a dar. No está yéndose ni para el sí, ni para el no. No sé qué procede. O se los juro no. que se quiere salir. No, no, no, no, sí, no, se salir, no se puede salir, no se puede salir, no se puede salir. Pero ya está bien atrás, güey. No no no, no, no, no, no se puede salir. ¡No mames! ¡Ay, ¿Ves, pero no? ¡No, eso no eso es, broma. Eso, eso es broma! es broma! ¡Güey! ¡España! Wey. Ya, paga eso! Espa eso, ¡Güey! Después de ver esto, pues me preocupó, eh, la verdad me preocupó bastante que le haya sucedido eso No sé si sea un juego, eh, entonces preocupado, pues le escribí lo siguiente a Hispania, Pero hasta el momento solamente me dejó en visto Voy a esperar a ver qué me responde y pues ya les diré, pero en verdad sí me preocupé Espero que esté bien Cualquiera que sea su respuesta, se los voy a estar dando a conocer en mi Instagram, así que allá nos vemos. Esperemos que esté bien, que, que no haya sido nada malo, la verdad sí, sí estoy preocupado. Ese video está muy extraño, sí se ve como el, el apuntador, el cursor este se mueve solo. Y esperemos que me responda España, quedamos al pendiente pues de este caso y tengan cuidado, tengan cuidado de estar haciendo este tipo de juegos, más ahorita en octubre que es un mes en donde pues es la, es la temática entonces seguramente muchos estarán haciendo esto de jugar la Ouija en reuniones y algunos más aventureros en panteones y demás, así que tengan mucho cuidado eh, cuídense, esto no es un juego y esperemos que España esté bien y recuerden que estaré en Mérida en Mérida estaré este 9 de noviembre en el Museo Paranormal de Jorge Moreno. Allá nos vemos toda la legión Oxlack. Vamos a hacer el recorrido del museo juntos.